Padre Nuestra, llévanos a Jesús. Guíanos, Padre Nuestra, llévanos a Jesús. Dios te salve, María, del Carmen bella flor. cristianos de